Muy buenas tardes, mi nombre es Cintia Colé, yo soy instructora de la Red Ambiental del Centro Ambiental Ecoturístico en el Oriente Amazónico. Les voy a hablar de cómo nació el semillero bioetno. El semillero bioetno nació por la necesidad que tenemos de conocimiento sobre nuestra biodiversidad en el departamento del Guainía. Nació de la necesidad que tenemos de hacer una integralidad con la parte cultural, la parte etnocultural y la parte de biodiversidad por todas esas ricas historias que contienen nuestras poblaciones indígenas, nuestros pueblos indígenas que tienen mucha riqueza cultural. Este semillero es denominado gestión de la biodiversidad y la etnología del departamento del Guainía y nació en el año 2016 con muchos sueños y con mucha esperanza de transformar toda la realidad de nuestro departamento.